Evaluados precisamente pues para evitar eh, la, la desinformación, ¿no? Así es. Pero bueno, pues vámonos a otros temas más agradables. Óyale, pues ya viene la Navidad, ya estamos a unos ¿Sí? pasos. Yo quiero mandar un saludo especial precisamente sí. a nuestra jefa de información, Rocío Sánchez, pero a nuestro redactor Roberto Vargas le voy a cantar una canción. A ver, fíjate que le gusta tela. la de Comi Burrito Sabanero y Camino de Venom. ¿Por qué le a si me ven porque no le gusta. <risa> no le gusta que porque dice que la ponen cada año en las fiestas, en las posadas, pero bueno. Pues, y las pastorelas. Oh, en las pastorelas. Y precisamente de ello, pues vamos a hablarle de estas pastorelas que ya están a la vuelta de la esquina. Y nos vamos a enlazar y vamos a platicar eh, con eh, Loki eh, Noriega, él es director y Maggie Lemus. Ella es actriz de la pastorela Una Noche de eh, Nochebuena. Eh, pues ya estamos, como lo comentamos, a la vuelta de la esquina. Chamacos, ¿cómo están? Bienvenidos, invitados. <risa> Muy buenos días. Hola, ¿cómo están? Buenos días. ¿Qué tal? Hola, hola, ¿qué ¿Está tal? Está bien, que no se nos mete el ruido. Exacto, Ciérrale la ventana estamos, que no perfecto. se escuche la de los... Se, se compran, compran colchones. ¿Cómo están? Oigan, gracias eh, por tomarnos esta uh, videollamada y pues platíquenos acerca de una noche en Nochebuena, ¿cómo fueron los ensayos? ¿Dónde va a ser? Cuéntenos, por favor. Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias por el espacio. Eh, pues una noche nochebuena nace de a partir del concepto que eh, necesitamos pese a las circunstancias en las que nos encontramos necesitamos seguir juntos necesitamos seguir manteniendo nuestras tradiciones necesitamos eh, pues seguir con nuestra vida pero ahora en esta nueva normalidad no entonces a partir de esto nosotros creamos el concepto de pastorela virtual posada virtual y concierto navideño virtual todo por un solo boleto. Yeah. Eh, esto va a ser, eh, se va a transmitir en vivo eh, desde el país de las maravillas para todo el mundo. Los boletos están disponibles en boletopolis.com y bueno, pues eh, son dos horas eh, de un espectáculo para toda la familia, para que nos juntemos en familia, eh, comamos, eh, bebamos y aunque estemos en diferentes casas. Me refiero en familia al el, a el hecho de estar juntos, ¿no? Eh, porque yo me puedo conectar en mi casa, eh, mi mamá se puede conectar en la suya, pero los, los dos podemos estar viendo la misma pastorela, podemos estarlo comentando a través de, de nuestros eh, dispositivos, eh, el chiste es que sigamos juntos, ¿no? Y, y ese es justamente el mensaje de, este, eh, de esta puesta en escena con concierto, posada y, y toda esta cuestión eh, de una noche en noche Nochebuena. Maggie, además una noche en Nochebuena con una eh, gran historia, como todas las pastorelas que deja un gran mensaje eh, con un personaje Ángela eh, que es mandada por eh, por Gabriel a ayudar a los pastorcitos a llegar eh, a Belén. Pero qué pasa después? Ah, bueno, pues eh, justamente la historia habla acerca de eh, inclusión, de querernos, de estar juntos, ¿verdad? Claro, y, y bueno. Es, es una pastorela un poco diferente porque eh, pues a la pobre angelita a los pastores este, se le van, ¿no? Entonces ahí tiene que ir a perseguir. Está, está bien divertida y, y la verdad es nos esforzamos mucho por hacer un, un, una obra que, que diera inclusión, ¿no? Esto que dice Loki, que, que diera, diera las, la manera de unirnos ¿no? a pesar de la distancia, a pesar de las casas, a pesar de de, de, de lo que estamos viviendo, que podamos mantenernos con ese amor ¿no? por por los por nuestros seres queridos y estar más cerca de ellos que nunca. Claro, y en ese sentido, Maggie, este, ¿cuántos eh, actores van a estar con ustedes participando? Y sobre todo, ¿qué tan complicado fue adaptarse a esta nueva eh, eh, modalidad de dar eh, una función a través eh, de las plataformas? Porque sobre todo, si ustedes están en un teatro con, con el público, haya dos o haya diez o haya treinta personas, ustedes tienen que eh, salir a romperse una pierna, ¿no? En este sentido, ¿qué tan complicado ha sido? Pues ha, ha sido complicado la resignación a, a no tener público, ¿no? No tener público presente, porque el público va a estar, el público va a estar reaccionando con nosotros a través de sus likes. O a sea, a través de sus me encantas, de sus risas, de mandarnos mensajes. Eh, es una relación diferente con el público, pero sigue habiendo una relación. Tampoco podemos decir que estamos haciendo teatro, porque el teatro va a ser presencial. Eh, esto es un videoteatro, ¿no?, que les llevamos directamente hasta sus casas. Claro, y, y bueno, durante el montaje ha sido sí ha sido complicado, pero no tanto, porque la mayoría de nosotros vivimos eh, eh, eh, en el mismo espacio, ¿no? Entonces, es una casa bastante grande donde hemos tenido la oportunidad de poder nosotros ensayar coreografías, canciones, o sea, eh, eh, hemos podido tener la oportunidad de seguir trabajando pese a la pandemia, ¿no? Eh, y bueno, pues, de, con los que vienen de afuera hemos tenido todas las medidas de sanidad, este... Eh, ya sabes, gel, cubrebocas, pues todo lo necesario, ¿no? no podemos vivir con miedo, pero tampoco podemos dejar de cuidarnos, ¿No? Claro. Entonces, pues, como todos estamos lidiando con esta, con esta cuestión, ¿No? Creo que uno de los principales eh, retos, eh, pues, será convencer a la gente que durante este tiempo de confinamiento no ha tenido la oportunidad de disfrutar eh, de algún espectáculo, algún show, una puesta en escena, un concierto, lo que sea, a través de la distancia. ¿Por qué tendrían que darse esta primera oportunidad de disfrutar a través de la distancia una puesta en escena que además, eh, como bien lo decían ustedes, Lucky Magui, es para toda la familia con un gran mensaje. Pues bueno, eh, justamente en en este, eh, eh, pues eh, en este eh, en esta cuestión de, de unirnos, no, eh, pues más que el el el, el problema de eh, eh, eh, de cómo atraparlos, más bien, yo creo que estamos en, en, el, en el punto de cómo entretenerlos, ¿no? Nosotros, esta es una pastorela musical que eh, está pensada para llegar a chicos y grandes, ¿no? Eh, pero, y, y además está okay. pensada para que sea de una manera ligera, ¿no? Que no claro. sea de, ay, tengo que ir a ver la pastorela, mi <risa> abuelita, no. Sino, todos somos actores profesionales que cantamos, claro. actuamos, bailamos que tenemos eh, años en el escenario, está eh, Maggie Lemus, está eh, Victoria Antonino, está Gabriela Valderas, Perfecto. Eh, está Alan Bach, en fin. Ok, lo que, oye, pues rápidamente eh, ¿Sí las redes sociales, ¿dónde los vamos a poder ver? Y el costo sobre todo. Claro, el costo, eh, tiene un costo de 160 sesenta pesos eh, y eh, vamos a estar ahí los días jueves diecisiete Jueves 17. 17, exactamente, y viernes 18, ahí se cortó un poquito, a las 8 horas, el sábado 19 y, de diciembre, eh, 19. a las 5 de la tarde, perfecto, pues agradezco gracias. mucho a Loki Noriega, director, y Maggie Lemus, actriz de La Pastorela, una noche de Nochebuena, y un saludo a la visitante y al perro, muchísimas gracias, les mandamos un abrazo. Mucho éxito, los esperamos eh, pues para verlos por allá en una noche en, en Nochebuena y sí, bueno, pues hay que animarnos a disfrutar de ese espectáculo a distancia. Exactamente, una este pues desde una manera distinta, pero bueno, pues vámonos rápidamente a una pausa. ¿eh? Vamos a una pausa, no se vaya, le tenemos información relevante de la Ciudad de México, lo esperamos con más.